presidente de la junta de vecinos san miguel de la tercera etapa de los espínola advirtió hoy a los funcionarios del instituto nacional de agua y alcantarillados INAPA en esta ciudad que le ha dado un plazo por 15 días para que le suministren agua potable a la localidad de lo contrario ocuparán las oficinas de la entidad le hicimos piquete a INAPA y le dimos de plazo 15 días para que resuelvan los problemas de, de aquí, de la tercera etapa, o de los espínola para que resuelvan el problema del agua de los cepínolas. De lo contrario, nosotros nos vamos a lanzar a la calle y vamos a ocupar las oficinas de INAPA. Hoy, ahora, para esto, si no nos cumplen, en estos 15 días, nosotros le vamos a ocupar las oficinas de INAPA. Pacíficamente lo vamos a ocupar. Ahora, si se nos violentan, y hay que violentarse, nos, nos violentamos, porque es que ya no aguantamos más. Ya la situación de, de la tercera etapa del Espínola es de vida o muerte. Ya hay que lanzarse a la calle a raja Recordamos que el martes de esta semana moradores de los Espínola visitaron las instalaciones de INAPA y se reunieron con el encargado de operaciones, pero este no le ofreció ninguna solución. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.